Muy, pero muy buenas tardes a los amigos de Grande Premio. Estamos esta vez en un nuevo GPS 10 y en esta oportunidad vamos a hablar un poquito sobre la victoria de Max Verstappen en el Gran Premio de Estados Unidos y cómo esta victoria también significa una oportunidad perdida para Mercedes en su búsqueda de su octavo título en la Fórmula 1. Bienvenidos. Muy buenas tardes los amigos de Grande Premio, soy Esteban Nieto y en este video vamos a desglosar un poquito todo lo que ocurrió en el Gran Premio de los Estados Unidos, que se lo llevó Max Verstappen, pero que bueno, en la previa parecía ser el candidato más fuerte Mercedes, eh, viendo un poco la retrospectiva, eh, desde el año 2014 hasta el 2017, todas las carreras las había ganado Lewis Hamilton eh, una solitaria en 2018 la ganó Kimi Raikkonen y en el 2019 la ganó con otro Mercedes Valtteri Bottas eso significa que bueno, desde el inicio de la era híbrida, en ese 2014 eh, prácticamente salvo una, todas las carreras las había ganado Mercedes lo que eh, ya mostraba ¿no? la, la fortaleza de la escudería anglo-alemana en esta pista por lo que, bueno, eh, parecía ser eh, un fuerte candidato. Eh, esta previa se plasmó en el primer entrenamiento. Eh, tanto Lewis Hamilton como Walter Yvota le sacaron casi un segundo a Max Verstappen en el primer entrenamiento. Y hasta que ocurrió un, un detalle por ahí poco divulgado, que fue el tema climático. Eh, aumentó bastante la temperatura de Austin del viernes para el sábado por lo que Mercedes necesitó cambiar un poco la puesta a punto del auto porque con la puesta a punto eh, arrasadora que venían teniendo el tren trasero eh, levantaba mucha temperatura y con una mayor temperatura ambiente había posibilidad de roturas de, de, de generar de que haya algún problema con, con el auto eh, de confiabilidad es por eso que bueno para el sábado Mercedes debió cambiar esa apuesta a punto que tan, resulta, tan buen resultado le había dado antes. Y cambió a otra que no le terminó de, de, de asentar bien al, al W12. Ya el sábado, eh, Sergio Pérez fue el que más rápido primero en el tercer ensayo. Y después eh, en clasificación se mostró también un, una evolución, una buena reacción de Red Bull. A aquel, a aquel primer mal entrenamiento donde quedó muy atrás de, de, de los Mercedes y se llevó la pole position eh, en una batalla bastante, bastante interesante con, con Lewis Hamilton que llevó a, a que ambos pilotos eh, fueran a, a disputar la, la largada en primera fila primero Max Verstappen, segundo Lewis Hamilton entonces qué pasó ahí en la carrera la ganó muy bien eh, Lewis Hamilton, una de las mejores largadas que tuvo en el año y llegó a la punta, en la primera curva de Austin. Eh, pudo aguantar la presión en las primeras vueltas de, de Verstappen. que, que Tuvo una, unos primeros metros bastante malos. De hecho casi perdió la, el segundo lugar con Sergio Pérez. Que prácticamente le perdonó la vida. Y, y lo mantuvo a su compañero segundo para que no se le escapara tanto. Y se mantuvo en el segundo lugar ahí Verstappen hasta que la vuelta 10... Eh, Red Bull ensayó una nueva, una nueva estrategia, un golpe de escena diríamos, eh, la vuelta 10. Eh, entró Max Verstappen a calzar eh, neumáticos duros y ahí empezó eh, una nueva estrategia de undercut de Red Bull para tratar de quedarse con la primera posición de Hamilton, eh, que de hecho lo logró. Hamilton entró unas vueltas después, pero bueno, con todo el tiempo que había... Eh, le había descontado eh, Verstappen con los neumáticos nuevos a Hamilton, logró ponerse en el primer lugar y se mantuvo en esa posición unas cuantas vueltas hasta que eh, ocurrió de, de vuelta al premiar la carrera una situación similar. Primero entró Verstappen y después, unas 7-8 vueltas después, entró Hamilton ahí a, la, a, lo, a los boxes para cambiar neumáticos duros. ¿Qué hizo Mercedes en esta vez? Pensando, bueno. Eh, tratamos de exprimir a, a lo, a lo más que se pueda a los neumáticos para poner neumáticos nuevos y en las últimas vueltas eh, que Hamilton pueda atacar a más Verstappen con neumáticos más eh, con menos uso con neumáticos más nuevos eh, que dieran una, una mayor, mayor poderío y, y poder pues, eh, hacer que, que Hamilton pueda superar a Verstappen en las últimas vueltas eh, en principio estrategia esta estrategia funcionó Hamilton se fue acercando a Verstappen en las últimas vueltas, y en las últimas cinco vueltas estuvo prácticamente un segundo del de holandés. Pero ahí este reglamento de la Fórmula 1 impide un poco que, que cuando uno está detrás de otro eh, pueda una supresión fácil, porque hay mucha turbulencia. Con el aire y solamente por ahí con el DRS es más fácil. Sin embargo, bueno, en los, en los trechos de con DRS, Verstappen podía sacarle un poquito más de ventaja. Después del primer sector de, del autódromo de Austin. Así que bueno, eh, Hamilton no pudo finalmente superar a, a Verstappen. Y bueno, de esta, de esta manera Max se llevó su primera victoria eh, en este circuito de Austin. Y de hecho fue la primera victoria de, de Red Bull en este circuito también en la era híbrida. porque hablamos también un poco de oportunidad perdida para Mercedes? Sabiendo que bueno, realmente eh, no tuvo una mala estrategia. Eh, los boxes realmente tuvieron unas paradas muy buenas. Pero no, no terminó de cuajar la victoria. Eh, hicieron lo posible pero bueno realmente eh, perdió frente a, a Red Bull. Que bueno... Eh, Tuvo una gran evolución a lo largo del fin de semana. del viernes para, para el domingo. El problema es que bueno. Vienen dos carreras. Que son eh, México y, y Brasil. Dos carreras que van a ser también en la altura. Son dos carreras donde el motor Honda. Tiene una, una mejor, eh, un mejor trabajo en esas circunstancias. Eh, por lo que se espera que, que también eh, ande mejor. Y bueno. Son carreras donde Mercedes va a tener que tratar de sacar pecho y poder tratar de, de lograr eh, una victoria. Tratar de descontarle un poco a Max Verstappen que ahora está 12 puntos arriba. Está 287,5 puntos el holandés. Eh, contra 275 puntos con del, del británico. Y esto lleva a una, una cuestión, ¿no? Si Mercedes no pudo... Ganar como local. En un autódromo que, que le favorece. Eh, ahora el desafío es mucho mayor. Así que. Va a tener que lograr ganar. De visitante diríamos. Porque le favorece a Red Bull. Esto, estos, estos dos autódromos. Y tratar de descontarle puntos. A, a Red Bull. Porque la realidad. Es que después de esta victoria. En Austin. Red Bull está mucho. Pero mucho más cerca del título. De la Fórmula 1. Muchas gracias por todo, por acompañarnos. Así que nos veremos en una nueva edición de, lo, de gps 10.